Esta es la forma de escribir una condición repetitiva en PHP. Estamos hablando en este caso de una condición tipo mientras, o sea, una repetitiva indeterminada. Fíjate que la, la sintaxis es un poquito casi igual a lo que veíamos recién sobre el if. Una diferencia fundamental es que la palabra clave que se utiliza es while en lugar de if. Pero después, la parte de la condición, que si te acordás, es una expresión que tiene que evaluar en un verdadero o un falso. Eso es exactamente igual que en el if. Y lo mismo sucede con las llaves y la sentencia. En este caso lo que está diciéndose es, mientras la condición, o sea, la expresión de la condición, evalúe como verdadero, se va a ejecutar todas las sentencias que estén encerradas entre la llave que abre y la llave que cierra. Vuelvo a repetir esto porque es sumamente importante este tipo de repetitiva es mientras la condición sea verdadera. En, en PHP no existe un concepto como en otros lenguajes de repetir hasta que se cumpla una determinada condición. Pero mientras entiendas bien esto de que esto se repite mientras la condición sea verdadera no vas a tener problemas. Lo puedes pensar como que es un ciclo que se repite constantemente y cada vez que termina de ejecutar las sentencias vuelve a preguntar ¿Es verdadera la condición? Si eso es así, el ciclo continúa. Este es un ejemplo simple. Lo que estamos diciendo es, mientras el valor de la variable A sea mayor que 5, vamos a ejecutar las sentencias que están entre las llaves. En este caso, lo único que estamos haciendo es restarle 1 al valor actual de A y eso volver a asignarlo en la variable A. Recuerda que eso es lo que hace el menos menos. Un detalle importante de, de esto es que para que, la condición, para que el ciclo se ejecute, aunque sea una vez, tiene que cumplirse la condición al, al comienzo. Eso quiere decir que el valor de pesos A antes de llegar al while tiene que ser mayor que 5. De otro modo, este ciclo no ejecuta nunca. Veamos este otro caso. Acá lo que está diciendo es que para que el ciclo ejecute, la variable pesos a tiene que iniciarse en un valor menor al número 5, por ejemplo 4. Pero ¿qué sucede? Si eso es verdadero, o sea, si el ciclo efectivamente comienza y lo único que se hace es restar, ¿en qué momento va a pasar que pesos a menor que 5 sea falso? Jamás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mientras la condición siga siendo verdadera, el ciclo sigue ejecutando. Con lo cual, esto que está viendo es lo que se conoce como un ciclo infinito. Y es algo que no queremos que suceda. En conclusión, hay que prestarle mucha atención a cómo se combina la condición con las sentencias que se ejecutan dentro del ciclo para que en algún momento, esperablemente cuando nosotros queremos, pero en algún momento al fin, el ciclo termine. Esta es una sintaxis alternativa para escribir repetitivas en PHP. Yo personalmente no la uso mucho, pero existe y te la voy a mostrar igual. ¿Cuál es la, la idea? Simplemente se trata de, de alguna forma, invertir el, el orden de, de la instrucción. Esto quiere decir, primero hace lo que yo te estoy diciendo y cuando termines, evalúa qué pasa con la condición. Y en caso de que la condición sea verdadera, vuelve a repetir. La diferencia con lo que veías hace un minuto es que en este caso, seguro que el ciclo se va a ejecutar al menos una vez. Volvamos a ver la diapositiva anterior. Fíjate que en este caso podría pasar tranquilamente que el ciclo no se ejecute ni, ni una sola vez. Basta con que pesos A sea mayor o igual que 5 al momento de evaluar el igual por primera vez para que el ciclo no se ejecute nunca. En este caso, aun si pesos A fuera mayor o igual que 5... Al menos una vez se ejecutaría el ciclo. De ahí surge la siguiente distinción entre las repetitivas, que son las de tipo 1x, como es el caso este, y el caso este, que es 0x. El, la x es para denotar que no se sabe cuántas, efectivamente, cuántas veces va a ejecutarse el ciclo. El 1 o el 0 indican el mínimo. En este caso lo que estamos viendo es 0x porque hay un mínimo de 0 veces que se va a ejecutar el ciclo y un máximo de x, o sea desconocido. En este caso es 1x porque al menos una vez se va a ejecutar. ¿Cuántas en total? No lo sabemos.